Podríamos decir que desde el punto de vista energético, lo que estamos terminando es una era. Una era de apenas 200 años en las cuales las sociedades humanas nos hemos acostumbrado a vivir con una abundancia de disponibilidad energética, independiente además de los ritmos naturales, independiente de si era noche o día, si soplaba el viento o dejaba de soplar, o si llovía o dejaba de llover, ¿no? Y que además ha sido tremendamente versátil, nos ha permitido no solamente tener muchas aplicaciones energéticas, sino también muchas aplicaciones industriales, y la industria petroquímica sería un ejemplo. Esta era se acaba. Tanto el carbón, como el petróleo, como el gas, están alcanzando su cénit de disponibilidad. Cada vez vamos a tener menos cantidad de esos recursos fósiles disponibles. Estos recursos fósiles son absolutamente centrales, porque nuestro sistema económico, en realidad nuestro orden social, depende de ellos. Pensemos simplemente en un ejemplo. El transporte depende en más del 95% del petróleo. Sin petróleo no tendremos un transporte masivo como el que tenemos y a partir de ahí tendremos que reorganizar nuestras ciudades y nuestro modo de producción y consumo. Cuando evaluamos una energía tenemos que entender que para obtener esa energía tenemos que invertir una energía para conseguirlo. ¿no? Esa relación entre la energía que invertimos y la energía que obtenemos se llama tasa de retorno energético. Claro, así que cuando nos pongamos a evaluar pues, la energía eólica, la energía solar o los agrocarburantes o el petróleo, tendremos no solamente que ver qué cantidad bruta de energía existe, sino qué cantidad neta le queda a la sociedad, la diferencia entre lo que yo invierto y lo que yo consigo. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando vemos muchas de las energías renovables, esa tasa de retorno energético, esa energía neta que nos queda, es bastante menor que muchos de los combustibles fósiles. De manera que lo que acaba resultando es una cantidad de energía disponible pues para la organización social y económica mucho menor que la que teníamos con los fósiles. Cuando pensamos en las renovables, tenemos que pensarlo en la situación en la que estamos. Una situación de crisis climática y de crisis ambiental de primer orden. Por ejemplo, una de las renovables principales, que es la hidráulica, en la península ibérica, pues se va a ver comprometida porque una de las cosas como consecuencia del calentamiento global es una menor precipitación, menos lluvias y una mayor evapotranspiración, una evaporación mayor de lo que tenemos embalsado o tenemos en los ríos. Esto significará pues, una menor disponibilidad de energía hidroeléctrica. Pero podríamos hablar de otras cosas. Por ejemplo, pues cuando hablamos de la eólica, necesitamos toda una serie de elementos relativamente escasos sobre la corteza terrestre, que también habla de límites ambientales y que también traslada a que el desarrollo de la eólica, por más que sea deseable, pues no va a poder ser pues hasta los máximos que muchas veces nos plantean desde los organismos de poder. La energía nuclear, tal y como la concebimos ahora mismo, ¿no? una energía de, de fisión nuclear, son las centrales de Vandellós pues, de o de cofrentes. Es una energía nuclear que tiene varios problemas intrínsecos. Para empezar, el elemento con el que realizamos esa reacción, el uranio, es escaso sobre la corteza terrestre y está dando ya síntomas de agotamiento. Para continuar, lo que nos produce la energía nuclear es electricidad, y la electricidad la utilizamos para muchas cosas en nuestra sociedad, pero hay muchas cosas que son difícilmente electrificables. Por ejemplo, todo el parque móvil es difícilmente electrificable, sobre todo en vehículos pesados, o todo lo que tiene que ver con la industria petroquímica, que es fundamental para nuestro orden económico, también es difícilmente electrificable. Desde ahí, bueno, pues pensemos que la electricidad no sirve para cosas, pero para atrás no, y la nuclear ahora mismo solo produce electricidad, y solo va a producir electricidad electricidad. ¿no? Un tercer problema que tendríamos con el tema de la energía nuclear es de corte económico o en general de funcionamiento. Ahora mismo no tenemos una cantidad de producción nuclear a nivel mundial aproximadamente estabilizada desde las últimos, los últimos lustros y esto tiene que ver pues, con que no está saliendo rentable ni va a salir rentable, sobre todo si incorporamos toda la gestión de los residuos, residuos que como sabemos están activos durante miles de años. ¿no? Así que la energía nuclear, no solamente por lo peligroso, que ya sería suficiente, sino por problemas técnicos y por problemas de limitación de recursos, simplemente no es una opción que podamos poner sobre la mesa. A nivel energético, el futuro que tenemos por delante es inevitablemente y deseablemente renovable. Vamos a tener que apostar por las energías renovables en la medida que, uno, se nos van agostando esos combustibles fósiles que son los fundamentales y, dos, tenemos una emergencia climática que nos obliga a dejar de lado esos combustibles fósiles pero un cambio en la matriz energética es necesariamente también un cambio en el orden social y un cambio en el orden económico. Las renovables, por más deseables que sean desde el punto de vista social y ambiental, no van a ser capaces de mantener un capitalismo globalizado, un capitalismo hiperindustrial como el que tenemos, sino que vamos a tener que ir a otros órdenes económicos, a otros órdenes sociales, porque vamos a tener menos energía disponible con una mayor intermitencia y con una menor versatilidad que la que nos dan los combustibles fósiles y desde ahí ya digo otros órdenes sociales y otros órdenes económicos. Entender que vivimos sobre un planeta y que necesitamos ese planeta para sobrevivir es comprender que nuestros órdenes sociales de alguna manera están en función de esos recursos materiales energéticos que utilizamos. No flotamos en el éter, sino que dependemos de esas características bueno, como esas características van a cambiar, inevitablemente van a cambiar, y vamos a ir hacia las renovables, también inevitablemente van a cambiar nuestros órdenes sociales, económicos, culturales, en general nuestros órdenes civilizatorios.